¿Cómo estás? Bien, gracias por la bienvenida. No, por favor, va? gracias a vos. Gracias a vos por tomarte este tiempito para charlar con nosotros. ¿Cómo te estás preparando para Mendoza? Con muchas ganas. Tengo muchas ganas porque fui hace mucho tiempo con una obra que quiero mucho, que es el amateur. Y, y creo que esta vez eh, con el equilibrista... Mi relación con los mendocinos se va a afianzar mucho. Qué lindo que además, además es un menos. éxito y ha tenido muchísimos premios. Contanos de qué se trata. Mira, es la historia... A ver, yo siempre digo que es la historia que cada uno de nosotros podría contar si pudiera volver a ser niño. Es la historia de mi familia. Es una historia eh, que en la parte central eh, los espectadores y yo compartimos parte de mi vida, parte de mi historia... Una situación muy especial que yo viví yendo a filmar una película, Yugoslavia, hace muchos años. Eh, como estaba lloviendo, me dieron dos días libres y yo decidí ir al pueblo donde había nacido mi madre y mi abuela. Eh, ahí, bueno, cambió mi vida porque descubrí toda una familia que, que no sabíamos que teníamos. Wow. Y también las razones por las cuales mi abuela nunca nos había contado que esa familia existía. Eh, yo hice este espectáculo para darme un gusto personal, eh, poniendo sobre el escenario parte de la vida de mis tíos, de mis padres, de mi abuela, de mi abuelo, un poco dejando eh, ese costado de la experiencia que yo más valoro ahora. Y lo más lindo es que nunca pensé que ese gusto personal, ese deseo que yo tenía, iba a coincidir con el gusto del público. Es hermoso para mí, y por eso espero el fin de semana para compartirlo con los mendocinos, es hermoso para mí comprobar que lo que a mí me importaba, eh, también le importa a la mayoría. Al menos a todos los que vienen a verme, que son muchos. Porque yo empecé haciendo este espectáculo en una sala de, de 180 localidades y hoy la hago en, en Buenos Aires, en una sala de 1000 Vengo de, de llenar dos en Córdoba, en una sala de 1030 de 900 en, en Bahía Blanca eh, Bueno, la de Mendoza tiene 800 Vengo de hacer seis veces Rosario Que tiene 900 wow. Entonces ese caudal de espectadores Esa coincidencia tan enorme eh, A mí me emociona muchísimo me, me hace estar viviendo estos días Como muy agradecido, muy feliz Mauricio, ninguno devolvió la, la entrada, ¿no? Contanos un poquito cómo es eso <risa> Y esa fue una estrategia que yo hice para estrenar el espectáculo, este, siguiendo un consejo que me había dado Carlitos Rottenberg, pero hacía muchísimos años, para el estreno de, de La Mater, que fue la primera obra que escribí, produje este, y actué. Y no me animé a hacerlo en ese momento, pero cuando empecé a mostrar así algunos ensayos con amigos del Equilibrista, sentía que se quedaban en la butaca, emocionadísimos, diciendo cosas extraordinarias, y les empezó a pasar a todos, hice unos 10 ensayos con alguna repartiendo así espectadores, eh, periodistas, eh, actores, gente de, del espectáculo de otros rubros, y en todos pasaba lo mismo. Así que me decidí y hice un spot que decía que esto era teatro con garantía. Porque si verdad no te llega a gustar, yo te espero en el hall y te devuelvo el dinero de la semana. Redoblaste la apuesta, qué valiente, qué bien. Y ahí también se da por ahí un Tengo que ¿no? devolví dos. Devolví Siempre el un vivo. No. Me interesaba Malaguita, chicos. No, no porque me porque... ha gustado. Eso obvio que mintió. No, en una entrevista de, de radio, escribió una señora que sacamos al aire y que me dijo que llevaba meses juntando el dinero para poder invitarlo a su marido a ver el, esp el espectáculo porque me había escuchado en la radio y le gustaba mucho este, de qué se trataba y, y no estaban pasando por un buen momento entonces lo que producía el espectáculo le iba, le iba a ser bien a ella y a su marido y entonces decidí hacer de cuenta que me habían pedido el dinero de entradas, la evolución perfecta este, Mirá vos. y Ay, como ya la habían comprado les devolví el dinero y la radio los invitó a cenar. Así que tuvimos un encuentro en el teatro. Ay, ¡Qué bueno! Este, salí cuando terminó, yo siempre salgo por esto de la devolución. Me estaban esperando ahí, les dimos un sobre, les dimos el voucher para ir a cenar. No, no, este, ¡Qué bueno. Así que fue una, un, una linda, un lindo encuentro. ¡Ay, te juro público. que me lo contás y se me pone la piel de gallina de, de la emoción! ¡Qué bonito! Escuchame, Mauri, antes de seguir con la charla, con la entrevista, recordanos. ¿Cuándo vas a estar aquí en Mendoza y a dónde? Bueno, en el Teatro Mendoza este fin de semana. Ya, ya, ya, eh, ya Sábado y bonito. domingo. Ay, qué lindo. Ya, ya llega. <ríe> ¿Quedan entradas? Sí, creo que todavía quedan entradas. Okay. Sí, sí, sí. Okay. Había eh, media sala por cada día hasta el jueves, que fue el último informe que tuve. Así que todavía deben quedar. Ay, espectacular, ahí estaremos Por supuesto, no nos los perdemos ni locos Vamos a jugar un rato y de paso vamos a repasar algo de todo lo que has hecho ¿Te parece? A ver Para a arrancar, ver. ¿en qué aspecto de la vida todavía te consideras un amateur? Ay, a ver ¿Con papá puede ser? Obvio <risa> Olvídate, ¿cuántos ah. años tienes? Eso ¿Cuándo? siempre ¿Sí? te pasa, ¿viste? Como que nunca terminás de aprender Nunca sos profesional, No en Sí, sí Ya no sé, yo por algo lo, lo postergué mucho al tema ¿no? No me, me dejé estar bastante eh, Tiene 10 años mi hijo Claro y siempre tengo la misma sensación Siempre siempre tengo que repasar Lo que le dije para ver si considero Que está más o menos bien <risa> Hoy me pasó, te juro, te voy a contar una intimidad En las puertas del colegio, yo siempre le digo Llorando no se consiguen cosas O sea, lo tenés que pedir bien, por favor, claro. gracias Y quiero figos, quiero figos Y mira a mi marido, le dije Yo ya no sé qué hacer, comprarle figos o sea, <risa> Así que sí, llega un momento Que sí, yo no sé qué hacer, no sé si estoy haciendo <risa> La cosa bien o mal, bueno, hoy te compro la figo Y mañana nos vemos. Vamos con la dos, ¿cuál cree que es a nivel profesional tu sueño bendito sería Maradona sí. y porque para que sepan que estoy hablando claro, de, la, de la he claro, claro. <risa> bueno ahí sería la serie no pero eh, si es sueño bendito es la serie Maradona mal pero digamos que no es un sueño que tuve fue mucho más importante conocerlo a Diego eh, jugar un partido a beneficio con él wow. Eh, tal vez que hacer la serie, ¿no? ¿Cuándo eh, fue eso? ¿Cómo, Claro, ¿cómo fue esa, ese encuentro? Porque además tengo entendido que, que no lo esperaban a Maradona, ¿no? No, no, no lo esperaban. Eh, nos juntamos, eh, era por un partido de beneficio, para que un chico lo pudieran operar en Cuba. Este, yo no podía jugar porque estaba lesionado, pero me pidieron que fuera igual. Este, nos juntamos sí. en, en el Villas Racket, de donde salimos... Y antes de salir nos dijeron que a mitad de camino entre dos rutas se iba a sumar la camioneta de Diego y que lo íbamos a seguir a él este para llegar al lugar. Imagínate así como nos enteramos nosotros, se enteraron en el Todos, lugar. Claro. Cuando llegamos lo que era un partido a beneficio este con el que habían estado pidiendo por favor a la gente que se acerque estaba absolutamente repleto no entraba no cabía un, y un alfiler. alfiler claro. Y bueno, fue, tengo que decir que fue la noche del jarrón, lo cual le pone un, un plus bastante particular. Este, pero lo curioso, para no contarlo tan largo, fue que le dieron a Diego las bolsas con las camisetas y él repartió las de un color y se dejó una para él y del mismo color me miró y me tiró la misma que jugaba él. <risa> Y Empezó a repartir las otras y yo dije: Yo juego. Si puedo en el equipo no claro. me importa. ¿Qué? La lesión Quebrado no que y todo. No me puedo Infiltrame, eh, La última, porque tenemos que ir cerrando. Toc, toc. ¿En qué es obsesivo, Mauricio Dayo? Te diría que el orden, la limpieza. Es una obsesión que yo disfruto muchísimo. ¿eh? Claro. Este, sí. No me causa ningún problema. Me encanta que las cosas estén ordenaditas, me estén Espectacular. Sí, me gusta. Bueno, me gusta. dije la última y me quiero hacer esta en realidad. ¿Qué considerás que sos un constante equilibrista? Eh, y en la vida en general. La verdad que tengo, tengo bastante capacidad de adaptación porque he pasado un poco por todos los, los momentos. Yo vengo muy de abajo y, y de bastante lejos de estar en este momento que estoy viviendo en la profesión. Eh, nací en una ciudad pequeña donde el teatro, la tele, la actuación... Estaba muy lejos y poco a poco fui logrando desarrollar mi vocación, relacionarme, mostrar lo que hacía. Y hoy disfruto mucho que eso que a mí tanto me gustaba, también le gusta a los espectadores. Espectacular. Te vamos a ir a ver este fin de semana. Muchas gracias por tu tiempo. Un placer haber charlado con vos. Lo mismo para mí, gracias a ustedes y los, los espero para ver si les tengo que devolver el dinero o no. <risa> Dale, ahí estaremos. Gracias, Mauricio Ollup, señores.